Dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible eh, del Gobierno Municipal eh, se presenta una de las líneas de actuación de la Empresa Municipal de Vivienda de Córdoba. Esta línea de actuación, revitalización del medio urbano a través de la vivienda social, eh, acoge la propuesta de Vincorsa de dotación de viviendas públicas en alquiler o en régimen de cesión de uso a cooperativas habitacionales. Con esta línea de actuación queremos recuperar el programa PAX, Patio de la Serquía... ...que nos permite recoger tres objetivos fundamentales... ...por un lado ampliar en la ciudad... ...el parque de vivienda en unos momentos dificilísimos... ...por la crisis económica y por la aparición de nuevas burbujas... ...como pueda ser la de los apartamentos turísticos... ...fondos buitres y subida de los precios de alquiler... ...por otro lado también tenemos que poner en marcha... ...nuevas fórmulas de tenencia de vivienda... ...y en este sentido seguimos trabajando con las cooperativas habitacionales con esas cooperativas que más allá de eh, eh adquirir una vivienda supone un proyecto social para la ciudad y, por último, un objetivo fundamental, revitalizar zonas deprimidas de la ciudad. En este sentido, nos centramos en la zona de la Serquía Norte, una zona que ha sufrido un proceso de envejecimiento de población, un proceso de despoblamiento que ha hecho que se vaya degradando el entorno urbano de la misma y donde se encuentran eh, casas también muy envejecidas, deshabitadas, porque necesitan rehabilitación y numerosos solares. El proyecto quiere así acoger estas casas, estos solares, y mediante la colaboración con esas cooperativas, poder reactivar la vida, eh, la eh, unidad familiar que convive con sus vecinos y reactivar también nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad, que son los parques recuperar esa forma de convivencia mediante proyectos sociales que hagan posible esa colaboración entre la institución y la ciudadanía para la recuperación de un barrio tan importante para nuestra ciudad.